Quiero explicar cómo mejorar la propiocepción, la conciencia de lo propio. Aunque te parezca que estamos estáticos, en este momento hay miles de micromovimientos que se están efectuando, contracciones de tendones, ligamentos musculares, que nuestro cerebro está enviando a todas las partes del cuerpo. El trabajar, desarrollar la habilidad propioceptiva nos va a mejorar esa velocidad de respuesta, nos va a... A permitir que, en el caso de un tropezón, evitarnos un esquí, va a mejorar la pisada, la eficiencia de carrera. Y para eso podemos utilizar el bosu o primeramente buscamos el equilibrio. Va a ser difícil que trabajemos con el bosu si no somos capaces de mantenernos en una sola pierna. Nunca bloqueamos las articulaciones, tenemos la articulación eh, flexionada, la rodilla, y desde ahí el, el corte será un minuto. cuando seas capaz de pasar un minuto en una sola pierna ya comenzaremos con el postre. Uno de los ejercicios más sencillos que podemos hacer se llama reloj, donde marcaremos por ejemplo las 10, las 3, las 6, las 9, pudiendo llegar flexionando casi hasta las Una vez que ya conseguimos tener equilibrio en un solo pie, vamos a trabajar. Bueno, puede ser este Bosu, pues o sea, hay otros que son más grandes de color azul que suele haber en los gimnasios. Tiene diferentes formas, de la parte de piquitos a la parte lisa, depende si vas a trabajar descalzo o con el calzado con el que sueles correr. Yo recomiendo probar de las dos maneras, además es muy agradable puesto que estos botoncitos que hacen aquí hacen masaje el pie muy interesante ponemos el pie en el centro y desde ahí como digo la fuerza el equilibrio viene desde el abdomen y ahí aguantaremos y lo mismo el corte serán unos minutos antes de seguir progresando si ves que te caes no pasa nada al principio es normal esto nos llevará pues un par de editas vamos probando con un pie probamos con el otro que sepas que siempre tenemos un pie que tiene mejor equilibrio y otro que está más fuerte. Evidentemente, el que tiene mejor equilibrio tiene que desarrollar menos fuerza. Es por eso que una pierna siempre va a estar más fuerte que la otra. nos pasa a todos. Entonces, tener paciencia. Ya una vez que tengamos desarrollado el equilibrio en una sola pierna, ya podemos atrevernos con hacer el reloj. Por ejemplo, tres, seis, nueve, e ir buscando diferentes ejercicios para complicar sería buscar algo que nos desequilibre. En este caso puede ser una pesa, una botella de agua, una garrafa, cualquier cosa que tengas en casa. Y ya, simplemente el hecho de aumentar el peso, ya estamos aumentando la carga, la tensión mecánica que tienen que soportar. desestabiliza, estamos, como puedes ver, mira la cantidad de micro movimientos que se están realizando en el torso. Que sepas que cuanto más arriba, cuanto más alto, el centro de gravedad varía más. Simplemente desde aquí ya estamos haciendo un ejercicio, un gran ejercicio de core, un gran ejercicio de estabilización. Como ves, hay mucho a donde seguir progresando. Otro de los ejercicios muy interesante para todos los corredores trabajar core con unas homas elásticas el típico press palo donde estaremos aquí y ya estamos soportando la tensión en tobillos en el core los brazos hombros podemos hacer lo mismo desde aquí donde estamos ejerciendo una fuerza isométrica hacia la derecha y está equilibrando donde están especialmente trabajando los tendones los ligamentos lateral externo podemos trabajar un rango de tiempo en esta postura nos damos la vuelta y trabajamos con la misma pierna los ligamentos interno. una serie de con diferentes ejercicios para trabajar con nuestro mejor aliado para prevenir de lesiones, el bosu, las gomas elásticas y la sobrecarga contigo, para más dudas, más consultas, déjame saber en los comentarios, si crees que este vídeo le puede interesar a alguna otra persona que esté apuntada al reto de correr esta media maratón en Valencia, 2022, compárteselo ¡Chao!